Buenos días gracias. y gracias por venir a estas mini jornaditas que hemos contado de modelización eh, con modelos genéricos eh, valencianos. En primer lugar va a hablar el profesor David Conesa que viene de la Universidad de Valencia, eh, profesor eh, Conesa. Así pues es, eso. <risa> <risa> si no nos parecemos más mayores todos. Bueno, él tiene una amplia experiencia y tiene muchos artículos sobre la temática que vamos a utilizar y actualmente sus últimos eh, artículos se centran eh, justamente en lo que María, que es la siguiente ponente, eh, va a hablar. Estamos a, eh, últimamente se está centrando en el tema de distribución de especies marinas en concreto, pero bueno, hemos eh, trabajado sobre epidemiología, medio ambiente, un muy amplio, aparte de los, los artículos metodológicos posteriormente hablará María, María María Gachandina <risa> es una auténtica mundos. ha estado en Francia eh, está en una postdoc en Brasil aunque ahora mismo está en, en Vancouver, Vancouver en British Columbia ahora mismo y no sabe lo que será de su vida <risa> <risa> María es el bióloga y eh, veréis cómo un biólogo que hace un máster en bioestadística es capaz de lo que es capaz de llegar a hacer a ver, para, para mí fue una sorpresa llegar a ver con su capacidad de esfuerzo eh, y con la ayuda de David eh, Antonio? ¿Antonio? Antonio que es el padre de todos nosotros a nivel académico y director de tesis eh, y entonces, bueno, pues formamos un grupo que actualmente nos llamamos el Valencia gracian Research Group, más o menos. Más o menos. <ríe> y que trabajamos eh, en la organización Valencia. Bueno, espero que os guste y, pues, eh, hablará David. Cuando te David, podéis pues, hacer las preguntas, luego hablará María y luego nos las preguntas, ¿De acuerdo? Bueno, ante todo muchas gracias tanto a, a, bueno, a lo que es todo el CIO y, y a ti en particular por un poco esta invitación a, a poder comentar un poco lo que estamos trabajando. ¿vale? Como ha dicho Xavi, un poco lo que llevamos en estos últimos años haciendo es tratar un poco de, de bueno, pues yo diría de, de aplicar cosas ¿no? y de resolver problemas. ¿no? Últimamente cuando la gente te pregunta qué es lo que haces, lo que nos gusta más decir es que resolvemos problemas. ¿no? Y un poco cuando la gente te da un problema, lo que tienes es buscar una herramienta que te ayude a a resolverla y un poco en esa perspectiva es en la que vais a ver que se enfoca. Eh, como, hemos, como iban a ser dos charlas, lo que hemos intentado es de alguna manera es, yo me voy a focalizar un poco más en la parte más, dejarme decir, teórica aunque no es así y luego pues María lo que va a presentar es, utilizando todo lo que yo voy a nombrar primero, pues os va a presentar un montón de ejemplos de aplicación de, de eso. Entonces la parte mía puede quedar un poco más teórica, pues en realidad es como una primera parte de una charla completa donde donde luego en la segunda parte ya os va a contar un montón de aplicaciones, ¿de acuerdo? Aplicadas en el contexto de, de Marina, pero podríamos estar hablando en otros muchos contextos en los que hemos trabajado también. ¿vale? Bien, el título eh, tiene puntero o no. Sí, botoncito de arriba. <coughs> Este. Vale, el título un poco, si os dais cuenta, lo que, lo que pretende ya de entrada decir es que vamos a revisitar algo que entre comillas puede ser conocido, algunos de vosotros a lo mejor sí, otros no, bueno pues un poco vamos a, a hablar de los modelos jerárquicos bayesianos y eso va a ser un poco la herramienta en la cual un poco vamos a tratar de centrar todo lo que hay. A partir de allí pues un poco verán todos los ejemplos que vienen siempre bajo de esa misma estructura, ¿vale? Eh, bueno, esto es un trabajo, al, al, la verdad es que cuando lo, un poco lo estaba preparando pues la verdad es que quise decirle un montón de gracias a un montón de gente porque es un montón de gente con la que estamos trabajando y, y habitualmente me gusta siempre subrayar la gente que está haciendo la tesis porque son los que en realidad son los que suelen ser los más currantes de todos ¿vale? eh, pero sobre todo también un poco cuando preparaba estos materiales como era un, un poco una charla muy pendiente de cosas del, del pasado de, digamos, del, no de tanto del pasado pero sí de un poco de... De un poco de las herramientas, pues bueno, dos personas que, que nos ayudaron muchísimo a montar todas estas cosas, como eran Carmen y Susi, ¿vale? Un poco eh, de dónde viene la idea de, de estos modelos jerárquicos o de, o, de, o de niveles. Voy a intentar también empezar desde lo más, más básico hasta un poco lo más, más complicado, ¿vale? Algunas cosas las veréis y diréis, ostras, esto me engancho. Así un poco es la idea siempre que cuanto más gente me podáis seguir más tiempo, ¿no? Idealmente hasta el final, ¿vale? Bueno, pues un poco lo que nos ocurre muchas veces cuando trabajáis con modelos biológicos o psicológicos, lo que tenéis es que siempre la variabilidad se presenta como en diferentes niveles, de acuerdo. Eh, pues, pues mirad, por ejemplo, cuando habláis de la salud, pues lo que encontráis es que tenéis que la propia sociedad, pues se clasifica, pues eso, en ciudades, en vecindarios en familias, personas, ¿de acuerdo? órganos, células, podríais como bajar, o podéis hacerlo en el orden inverso, ¿de acuerdo? entonces podéis observar variabilidad en las ciudades, en las propias vecindades, en las familias y siempre tenéis como, cuando queréis explicar algo, tenéis como diferentes jerarquías en las cuales se clasifica. La verdad es que muchos nombres, muchas maneras de definir todo esto, uno podría ser, mucha gente le llama modelos multinivel, modelos encajados de ANOVA, modelos de efectos aleatorios, modelos mixtos, porque utilizan la idea conjunta de que son aleatorios y además fijos, ¿de acuerdo? O podemos utilizar un poco la palabra de modelos jerárquicos en la que yo me voy a mover más, ¿vale? Para mí no, no creo que haya que decir que uno es mejor, ¿de acuerdo? Yo creo que son diferentes formas de intentar analizar o de meterle mano podríamos decir a esa situación en la que la variabilidad se suenan diferentes capas como tenemos diferentes capas pues tratamos de alguna manera de incluirlo todo con esas jerarquías ¿vale? un poco la diferencia que existen en todas estas metodologías pues es un poco en la forma en la que tú abordas la estimación y el contraste de hipótesis ¿de acuerdo como son las dos herramientas bueno pues un poco lo que tratamos es de ver cómo de alguna manera valoramos esas diferencias o cómo separamos eh, todas esas metodologías, pues más que nada, pues diremos, bueno, pues este lo estima de una manera o este lo estima de otra, ¿vale? Bien, entonces un poco los objetivos de, de esta charla, eh, digamos, van a ser, por un lado, mostrar diferentes, una forma de hacer inferencias sobre estos modelos, de acuerdo, que un poco pues, se, utiliza, se basa en esa propia jerarquía, de acuerdo, para poder Describir la propia relación que hay en los parámetros. La segunda parte un poco será más que nada la, la parte que va a hacer María, que un poco sería como un poco tratar de ver cómo todos esos modelos jerárquicos pues nos pueden ser muy útiles para presentar o para resolver, que era un poco lo que os decía antes, resolver la máxima cantidad de problemas. ¿vale? Bien, un poco lo que yo voy a tratar de primero es de comentaros qué son los modelos jerárquicos bayesianos. Me centraré un poco en, en la parte computacional, de cómo podemos meter un poco soluciones a esta problemática y hablaremos luego un poco de algunas conclusiones. ¿vale? Lo último que hablaremos serían de, de varias referencias y podríamos decir que un poco un punto quinto, un, un punto cuarto, un punto tres, donde queráis, podría ser todo lo que María va a enlazar. ¿vale? Aunque yo acabe con unas conclusiones y referencias, la verdad es que muchas incluso de esas referencias van a ser casi más referencia a lo que, valga la redundancia, a lo que ha dicho María, ¿vale? Bien, pues os cuento un poco los modelos jerárquicos bayesianos. Bien, vamos con, con cosas bastante conocidas, ¿de acuerdo? Toda esta parte de, eh, es conocido y no, no, no vamos a aportar a lo mejor muchas cosas que vosotros ya conozcáis. Pero bueno, yo creo que nos va a servir, como os decía, para empezar desde lo más básico y que podamos un poco todos enlazar, ¿vale? En, en, en principio, pensar como que un modelo no sería más que una pequeña, una pequeña representación de algo que pasa en la realidad. Claro, todo, un poco los modelos estadísticos lo que nos permiten es esa, esa variabilidad, bueno, pues tratar de, de presentarla o de incorporarla mediante la herramienta fundamental que en este caso sería la aleatoriedad. El hecho de que tengamos aleatoriedad, de acuerdo, es lo que nos va a permitir analizarlos, ¿vale? Un poco el típico dibujo que habréis visto varias veces, yo creo que esto es bastante conocido, un poco eh, en, en qué parte nos vamos a focalizar, en la que os he puesto en, en, en rojo, digamos de alguna manera, que lo que vamos a tratar es de, aunque nosotros habitualmente tenemos un, una población de la que queremos explicar cosas, en realidad nuestro objetivo a lo largo de hoy va a ser tratar de ver diferentes modelos para reflejar esa, esa realidad, ¿de acuerdo? Entonces... De todos estos modelos siempre están expresados en función de parámetros, ¿vale? Pero la clave, o donde vamos a poner más énfasis, es en buscar el mejor modelo, ¿vale? Una vez tengamos ese modelo, pues hacemos el, la forma habitual de, de la estadística. Es decir, tomamos una muestra aleatoria, de la muestra aleatoria la describimos y, sobre todo, que es el paso fundamental, le damos la, la, la, el paso a, a estimar y contrastar sobre los parámetros que definen ese modelo que nosotros hemos dicho. Fijaros que un poco remarco en rojo porque es la parte que más un poco quiero hacer énfasis ahora, ¿vale? El, lo siguiente un poco sería necesitamos encontrar el mejor modelo, ¿vale? Pero el mejor modelo no es fácil de buscar cuál es el mejor modelo que describe siempre esa situación real. Una frase muy conocida, seguro que la habéis oído en algún momento, pues decía en algún momento alguien aquello de que bueno todos los modelos en principio están mal porque nada refleja la realidad correctamente porque si la realidad la tuviéramos totalmente controlada pues no haríamos seguramente esta idea o diríamos oye todas las personas medimos unos 75 pues ya está no tenemos que hacer aquí un estudio de por qué las alturas se comportan de diferente manera según unas características vale pero bueno algunos de ellos sí que no son útiles y es un poco en esos en los que nosotros vamos a tratar de, de trabajar vale Sí que es importante todo un poco también y a veces nos pensamos que nosotros no tenemos ningún tipo de información previa, pero yo creo que sí. Eh, si trabajáis con un problema real siempre en algún momento buscamos un modelo sobre el que queremos trabajar en el momento que nosotros buscamos ese modelo de alguna manera sí que estamos marcando algún conocimiento previo sobre ese problema y eso no es más que una utilización ya de información previa ¿por qué nombro la información previa? porque va a ser un poco la herramienta que vamos a trabajar después vamos a trabajar información previa para de alguna manera ampliar la información de los parámetros y así lo que nos dice entre lo que perdón la información de los datos y con lo que tengo previo más lo de los datos, voy a sacar la información final. Eso va a ser un poco la forma en la que vamos a trabajar, es decir, estábamos moviéndonos hacia la estadística bayesiana. ¿vale? Muy bien, de todas maneras, también fijaros, alguien como Einstein decía en algún momento: el, el problema o la formación de un problema es casi más esencial, de acuerdo, que su propia solución. Porque luego, a partir de una vez tú ya te dicen, Mira, vamos a ver, vamos a modelizar el problema. y yo lo tengo modelizado, como tengo las herramientas, lo único que tengo que hacer es resolverlo. Pero eso ya, a día de hoy, o te lo hace una máquina, o te lo hace un ordenador. No iba a decirlo hace un becario porque queda fatal, pero bueno, podrías decir en un momento dado hasta decirlo. Decir, bueno, lo importante que vamos a hacer, vamos a modelizar, ¿vale? Vamos a modelizar y una vez tengamos el modelo, pues ya veremos la forma en resolverlo. Porque seguro que alguien se ha sentado antes y por donde nosotros estamos pasando, alguien ha pasado. Vale, entonces yo creo que para nosotros, yo creo que la, la, la frase esta lo, lo define muy bien, ¿no? es como la formulación del problema es casi más importante que la propia resolución, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hacer como un, un ejemplo típico para, pues, sobre el que jugar, imaginaros que yo quisiera saber la proporción de gente que tiene eh, gripe en esta, en esta habitación, ¿cómo haríais eso? ¿hacia dónde moveríais vosotros? Bueno, pues lo primero que pensaríamos es, bueno, como me estás hablando de la proporción y estoy haciendo unos conteos y demás, pues a mí se me ocurre un modelo binomial, un modelo binomial donde mi parámetro ¿cuál es? Pues la proporción de gente que está enferma aquí dentro, ¿no? Eso sería un poco el objetivo. Bueno, ¿cómo, cómo resolveríais eso? Bueno, pues preguntaríamos, por no preguntaros a todos, claro, tenemos una sala pequeña, pero pues imaginad que tuviéramos una sala aquí de 500 personas. Si tuviéramos una sala de 500 personas, no voy a preguntar a los 500, a lo mejor si quiero hacer algo rápido, ¿qué haríais? Bueno, pues le pregunto a 6, 7, 8 personas y les digo, a ver, decidme vosotros si tenéis gripe o no, tenéis los síntomas, si, a partir de allí, ¿qué proceso haríamos? Bueno, pues con esos datos que he va de tener, sacaría información sobre el parámetro, que en este caso es la proporción. ¿Vale? Podríamos hacer una inferencia utilizando pues, un buen estimador, de acuerdo como la proporción muestral. La proporción muestral no es más que contar cuántos casos teníamos en los primeros, algo básico, ¿no? Es decir, bueno, pues oye, que me habéis contestado 10 personas, uno tiene la gripe, pues la proporción, aunque sea muy, muy dir por casa, pues es el 1 partido por 10. ¿Vale? Eso me va a generar una serie de cuestiones que podríamos hablar, de que si tengo pocos datos, si tengo bastantes datos, si uno sobre 10 y si tengo cero, ¿qué pasa? La proporción es cero en todo... Bueno, pero ya tenemos una primera solución a, la, a lo que yo quería analizar aquí, ¿vale? Bueno, pero ¿y si yo no me, no me interesa solo los que estamos aquí? Yo puedo ir más allá, ¿y si yo quiero saber toda la proporción de toda la gente que está aquí en este edificio? O por ejemplo, toda la gente de Elche, o en toda la comunidad valenciana, podría subir. Podéis poner el fin donde queráis. Es decir, lo que estamos encontrando es esa id primera idea que os he nombrado en la primera en la primera que he dicho yo. Las capas diferentes, ¿de acuerdo? Yo puedo hablar de capas, ¿de acuerdo? O de niveles o de jerarquías. Pues ahí las tenemos. Podemos hablar de diferentes jerarquías según voy pensando en la proporción en el edificio o etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué podríamos entonces conseguir? Pues podríamos coger información sobre otras digamos, habitación, otros despachos de aquí y podríamos ir preguntando sobre otros edificios si mi objetivo fuera todo elche, sobre otras ciudades, sobre otros pueblos, si mi objetivo fuera la comunidad valenciana. Es decir, puedo capturar diferente información y en base a eso construir eh, la información sobre todo el sitio donde yo quiero sacar la, la, la proporción de gente que tiene gripe, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer algo, vamos a ponernos en una situación muy, muy básica. Vamos a continuar sobre el ejemplo anterior, pero con una situación básica. Es decir, voy a sacar información sobre 11 edificios, ¿vale? 11 edificios más de los que teníamos. ¿Vale? ¿Cómo incorporo la información obtenida sobre 11 edificios en los resultados? Que yo tuviera sobre el mismo experimento, ¿de acuerdo? Imaginar que yo tengo todos los datos de aquí, de este, de este sitio, de, de, de todo el edificio del CIO, y luego quiero irme a otros edificios más de aquí, de, de toda la. o del campus, o de, o de Elche, ¿vale? Bueno, ¿cómo incorporaríais la información? ¿Vale? Fijaros que yo tengo la información de un edificio, luego tengo la de otro de edificio y ¿qué información tengo en cada uno? Pues tengo la proporción de gente que yo he preguntado. ¿De acuerdo? Entonces yo podría decir, a ver, ¿cuánta gente de aquí, de este edificio, tiene gripe? Sobre la proporción que yo tengo, ¿cuánta gente lo tiene en el edificio de al lado? en otros? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos incorporar toda la información de los diferentes 12 edificios? ¿Cómo pensáis que podríamos hacerlo? ¿Alguna idea? Venga, va, mojaros, decir. ¿Pensabais que solo iba a hablar yo? Pues no. Mira, si una manera muy rápida que sería unirlo todo, ¿no? O, que, o, o separarlo todo. Es como decir, bueno, una posibilidad podríamos ser decir, oye, todos los edificios que están aquí, los, los 12 edificios que tú tienes, todos tienen las mismas características. Vale, pues, ¿qué hago? Los uno. Uno, ¿qué quiero decir? Pues que si aquí tenía sobre un total de 100, en el de al lado tengo 4 sobre un total de 200, pues digo tengo 7 sobre un total de 300, ¿no? ¿Vale? ¿Os parece? Eso es un poco la primera idea. Eso es como considerar que todos tienen las mismas características, ¿vale? Bueno, pues entonces la proporción estamos asumiendo, por lo que decíamos de los modelos, aquí ya estamos asumiendo cosas. Estamos diciendo que la proporción es la misma en todos los edificios, ¿sí? Y las observaciones de alguna manera pues, son independientes y todas se distribuyen igual, porque todas van en el mismo modelo. ¿vale? Cogemos el mismo modelo que teníamos antes, que era una binomial, y lo único que hacemos es calcular la verosimilitud, pero de todos a la vez. ¿vale? Es como una, una unión de todos los, los mismos datos. ¿vale? En el fondo, bueno pues lo único que hago es coger como estimador lo que podíamos imaginar es la suma de las personas que tienen gripe, dividido por la suma total de todos los sitios donde yo he analizado. ¿Vale? Sí, es como, además, que he cogido el mismo estimador de antes, pero ha ampliado, ¿vale? Muy bien. Segunda situación, ¿y si ninguno de todos los edificios tiene características comunes? Es decir, bueno, claro, es que tú hayas asumido que lo que pasa aquí es lo mismo que lo que pasa allí, y si por lo que sea allí pues están en contacto con más virus porque es un sitio... Oye, ¿no podrían ser sitios diferentes? Entonces, pues vale, ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, pues hacemos un análisis para cada uno de los sitios. ¿Sí? Es decir, lo que tengo aquí lo analizo aquí. Lo que tengo en el de al lado lo analizo por separado. Entonces tengo un parámetro diferente para cada sitio. ¿Vale? Tengo un, una proporción de gente que tiene gripe diferente en cada edificio. ¿Vale? En ese caso, las observaciones son independientes y se distribuyen de manera diferente. ¿De acuerdo? Muy bien, la verosimilitud en forma tendría la misma forma en cada uno de los sitios y la proporción pues la que calcularía pues en cada sitio, en, cada, en este edificio serían pues 3 sobre 100 en el lado sería pues había, creo que habías dicho 4 sobre 200, bueno pues voy voy calculando la proporción en cada sitio ¿vale? muy bien a la vista de esas dos posibles modelizaciones, como vamos a pensar como extremos ¿no? en un lado estoy diciendo que todos son similares y en el lado estoy diciendo que nada es similar bueno, es razonable pensar Decidme vosotros que la proporción es igual en todos los edificios, ¿pensáis que será igual en todos los edificios? Pues no tendría por qué, pero pensar... Yo creo que hay variabilidad, que, que en esas o sea, yo creo que existen motivos para pensar que hay variabilidad. Los edificios habitualmente no se comportan de la, misma, de la misma forma. Las observaciones suelen ser similares, es posible que sea gente que está en contacto. Entonces, si es gente que está en contacto y la gripe sabéis que tiene una posibilidad de contagio grande, hombre, pues si en un edificio alguien se contacta, pues es posible que si está hablando mucho con los demás, pues de alguna manera pueda estar influyendo, luego no pensamos, que, o sea, pensamos que las observaciones de alguna manera sí que pueden estar relacionadas, ¿vale? Bueno, pero si nos ponemos en el lado contrario, pensáis que, que no haya ninguna relación, tampoco nos lo terminamos de creer, me refiero, si esto todo pertenece aquí a, a Elche y demás, pues yo no me creo que, la, que, que haya tanta diferencia entre lo que hay aquí y lo que hay allá, luego nos gustan las dos situaciones pero no nos terminamos de, de estar a gusto con ninguna de las dos bueno pues vamos a un poco pensar lo que podríamos hablar un modelo jerárquico en el que vamos a pensar un poco como ni todos son diferentes ni todos son similares vamos a ir un poco a la zona central eso es lo que nos va a permitir cuando hablamos de las jerarquías un modelo jerárquico lo que nos lo que nos permite o lo que nos ayuda es hacerlo de esa manera vale en el fondo un poco lo que vamos a decir que es la clave de todo es pensar que ese vector de parámetros es una muestra aleatoria, ¿de acuerdo?, de una distribución común, ¿vale? O sea, esa es un poco la clave, es decir, vale, pues todos esos parámetros que tú tenías, que tú querías estimarlos, bueno, y si todos vienen de un mismo sitio, de una misma distribución común, que tiene un vector de hiperparámetros que puede ser conocido, ojalá, o desconocido, que es la mayoría de las veces, ¿de acuerdo? Entonces, un poco, lo que nos va a requerir esto es, no solo voy a tener que estimar todos estos de aquí, todos esos parámetros que son todas las proporciones de cada edificio, sino además necesito estos parámetros de aquí que marcan que todos ellos tienen una estructura común. O sea que no viene cada uno de sus padres o madres, sino que de alguna manera todos vienen de una misma distribución de probabilidad. ¿vale? Esa es la idea un poco del modelo jerárquico, es decir, vale, no son todos separados, no son todos iguales, pero todos por lo menos sí que tienen un algo en común. Y ese algo en común es que vienen de un mismo sitio, con lo cual van a estar parecidos. ¿Cómo? Bueno, pues imaginar una distribución de probabilidad. ¿Qué os aporta una distribución de probabilidad? Os da un juego. Si todos los parámetros citas están en una distribución así, pues estás diciendo que están entre aquí y aquí, más o menos. Pero tú puedes decir, no, no, no, es que yo sé más cosas, son así. Ah, vale, pues, pues mételos más, apriétalos más. O sea, tú mismo vas a ser capaz de poder decir ¿Cómo se parecen o no entre sí? Una propia distribución de probabilidad te lo permite, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la, la herramienta que, en la que se basa el modelo jerárquico. ¿Vale? Y entonces un poco lo que vendría ahora es decir, vale, ya has montado un modelo en el cual, en el fondo lo único que estás diciendo es la misma estructura que tenías para cada uno de los sitios pero unidos los parámetros entre sí. No hacemos más, ¿eh? No, no, no, no estamos complicando todavía nada más. Pero claro, entonces, ¿qué necesito hacerlo? Bueno, pues necesito hacer inferencia y predicción sobre los citas, o las proporciones, y sobre el phi, ese que hemos llamado los hiperparámetros del modelo. Esos son todos los parámetros que yo tengo aquí y sobre los que quiero hacer inferencia, ¿vale? Bueno, pues sabéis que existen dos formas como un poco de resolver o de resolver la problemática de hacer inferencia. ¿Vale? Una es la forma frecuentista, es la que todo el mundo más o menos conocemos y otra sería pues, hacerlo, hacer inferencia eh, tanto de estimación como de predicción utilizando la estadística bayesiana. ¿Por qué puede ser útil o no? Bueno, pues yo tampoco me encanta decir que esto es lo mejor o esto es lo peor porque yo creo que no es, no es, no es bueno ni para unos ni para otros porque eso lo único que puede hacer es enemistar a una gente con la otra cuando aquí al final para lo que os decía al principio, estamos para resolver problemas cuando alguien de fuera te dice, oye, tengo este problema, ¿no? Entonces, un poco, ¿por qué en, nuestro agente, en el grupo donde nosotros trabajamos nos gusta hacer lo de la inferencia mediciana? Bueno, primero porque toda la información y la incertidumbre se expresa en términos de probabilidad. Yo creo que eso, aunque parece algo como, no termino de entenderlo. Bueno, para mí sí que es importante por lo siguiente, imaginar que yo termino de hacer un proceso de como lo que acabo de decir. Yo buscaba ese parámetro cita y buscaba hacer inferencia. ¿Cómo hemos terminado esa inferencia? ¿Os acordáis? ¿Cómo ha sido? Ha sido como marcando un estimador. Y ese estimador he dicho bueno pues son el número de éxitos de acuerdo dividido el número de pruebas que yo he hecho. Esto es lo que yo he hecho. Eso es una forma de hacerlo. He buscado lo que podríamos llamar un buen estimador. He tenido que probar que tiene buenas propiedades y demás. Otra forma que hubiera podido ser. Imaginar que yo lo que os digo es no, mira, yo sobre esto sé que se distribuye como una distribución de probabilidad, una distribución de probabilidad como una conocida, por ejemplo, una normal. Si yo sé que es una normal el parámetro, yo estoy diciendo todo sobre, esa sobre ese parámetro desconocido. Es mucho más que esto. Aquí estoy diciendo un valor. Claro que luego puedo montar un intervalo de confianza, los conocéis, pero los intervalos de confianza... Pues te dicen, bueno, cuando se repiten mucho, no sé qué, es bastante confuso ese, esa terminología. Aquí, como tienes una distribución de probabilidad, expresar cosas sobre el parámetro es muy fácil, porque, perdona, todos cuando tenéis una normal sabéis calcular probabilidades de la normal, podéis hacer lo que queráis, porque es una distribución de probabilidad. Vale, esta es la idea para mí fundamental de expresarlo en términos de probabilidad. Vale, cuando tú expresas algo en términos de probabilidad, eres capaz de, de acuerdo, de ir más allá y digamos sacar mejores conclusiones, ¿por qué? porque solo tienes que describir tu distribución de probabilidad. ¿vale? Y luego también porque la probabilidad la utilizas como de manera subjetiva, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué quiere decir un poco subjetivo? Bueno, pues que te permite incorporar la incertidumbre que tú tienes sobre algo de una manera subjetiva y te permite resolver problemas de, de a lo mejor, de, de, de situaciones en las cuales tú no podrías resolver. El típico ejemplo que hablamos de probabilidades subjetivas es cuando tú quieres medir la probabilidad de que ocurra algo de lo que tienes mucha incertidumbre y sobre lo que no puedes ni siquiera hacer un experimento. El típico ejemplo es, pues, además en el tipo de fútbol, pues, cuando te dicen ¿cómo va a quedar un, no sé, un Madrid-Barcelona la semana que viene? O de aquí dos o tres o cuando sea, que creo que hay pronto uno. Siempre hay uno a lo largo del año. ¿Vale? ¿Cómo va a quedar ese partido cuando vaya a jugar? Y tú dices, pues no sé. ¿Cómo, lo, ¿Cómo das tú una probabilidad de que ocurra eso? Pues tienes que ser subjetivo. Tú vas a decir, pues si eres de un equipo, a lo mejor dices, pues un 70%, pero luego dices, ya, pero eso es lo que yo quiero que ocurra. Pero si tengo que valorar la probabilidad y me juego dinero, ya lo vas a valorar de otra manera, ¿no? Porque ya no te lo vas a creer igual, ese 70%. ¿Vale? Entonces, sí que tú eres capaz de dar esa noción de asignar probabilidades subjetivas, ¿no? y es un poco de, en donde nos, pe, nos pensamos que puede ser más útil el trabajar en bayesiano, ¿vale?, y un poco que también te permite trabajar los, digamos, los, mmm, los parámetros, no son, habitualmente cuando tú trabajas en clásico los datos son un poco los, los valores desconocidos o los elementos desconocidos, cuando trabajas en bayesiano puedes meter también como variables desconocidas los parámetros y te permite hacer esto porque como es una variable desconocida te permite asignar distribuciones de probabilidad ¿de acuerdo? y eso es una herramienta que a la larga se te acaba convirtiendo en algo bastante útil ¿vale? muy bien también te permite yo creo que de una manera muy buena actualizar tu conocimiento a muchas veces nos pensamos que los datos es todo lo que conocemos pero yo os puedo decir y no sé si alguno de vosotros trabajan mucho a mí entiendo que sí pero alguno de vosotros ha trabajado mucho en el mundo aplicado y cuando tú hablas con alguien del Mundo Aplicado, la gente sí que tiene un conocimiento sobre las cosas. Cuando te va a preguntar a ti, oye, quiero hacer un trabajo sobre esto, pero no te viene con las manos vacías, no sabemos nada de nada de nada de nada. Nosotros que hemos trabajado en pesquerías, muchas veces nos dicen, no, esperamos cosas. O sea, la gente ya sabe cosas. Ese sabemos cosas, ¿cómo lo puedo incorporar a mi modelo? Bueno, pues lo puedes utilizar para actualizar tu conocimiento con tu información previa. Bueno, pues un poco por todas estas razones, y también un poco por lo que os decía antes, que la inferencia se hace en términos de las distribuciones de probabilidad y las distribuciones de probabilidad te permiten trabajar muy bien, bueno pues todas esas un poco razones son las que de alguna manera nos permiten o nos ayudan, nos, nos gustan. Había dicho yo al principio, digo, oye, son razones que nos gustan, bueno pues las tenéis aquí. Al final el resultado es un poco lo que, lo que se suele marcar y muchas veces si habéis oído algo de no habréis visto que un poco lo que se utiliza es la información que tú tienes previa más tus datos son los que te dan la información posterior sobre los parámetros. ¿En qué se basa cuando tú haces inferencia más, digamos, podríamos llamarle clásica? Lo que hemos dicho aquí. Bueno, pues que tú solo tienes esto. Y de aquí sacas todo. ¿Está mal? No, claro que no está mal. Pero bueno, porque además muchas veces no sabemos nada. Entonces cuando no sabes nada, pues si esto es lo que sabes, tira adelante. O sea, no, no hay nada bien o nada mal. Todo depende de lo que tú necesites resolver en cada momento. ¿vale? Muy bien, vamos a ver un ejemplo muy básico, ¿vale? Para que un poco veáis esa idea de cómo se, aprende, cómo se, cómo se produce todo ese proceso de aprendizaje. ¿Vale? Lo que hablábamos de la, de la proporción de, de enfermedades, bueno, pues la verosimilitud es esta. Si tú quieres calcular este estimador, ¿sabéis de dónde viene este estimador? ¿Os suena de dónde viene esto del número de casos partido? No es más que de decir de esa propia verosimilitud, esto es, de, de, digamos, de la estadística más de la que se estudia, a lo mejor en, en un curso de básico, es decir, maximizo esto de aquí y el mejor estimador es el que maximiza esa verosimilitud. Bueno, pues esto es el resultado de ahí, esto no viene porque alguien de repente un día se levanta y dice que este es el mejor estimador, viene de aquí, precisamente. ¿vale? Luego, trabajando con, un, con la verosimilitud, nosotros, ¿qué hacemos en Bayesiano? Pues decimos, bueno, pues busco una distribución previa. Y viene uno y te dice, pues mira, la beta va bien aquí. Y tú dices, bueno, ¿y por qué la beta? Bueno, pues te lo voy a explicar muy fácil, porque cuando multipliques esa verosimilitud, lo multipliques por la previa, el resultado que te da, si os dais cuenta de hacer estos cálculos, es una distribución que vuelve a ser una beta. Hombre, pues eso es cómodo, porque tú has trabajado con información previa de un tipo y tu a posteriori tiene una forma conocida, porque una beta sabemos sacar información, sabemos sacar probabilidades y demás, pero es que además tiene la misma forma aquí, pues es bastante cómodo. Eso se llama, en Bayesiano una distribución conjugada. ¿Vale? Por eso es, es, es útil, ¿vale? Pero no es lo más habitual. Imaginad un problema en lo que queráis hacer una regresión Poisson. ¿Vale? ¿Qué es una regresión Poisson? Por si alguien no lo, lo... ¿Lo tenéis claro o lo digo, lo medio nombro? ¿No? ¿Lo digo? Pues lo digo, vale. Una regresión Poisson, una regresión Poisson no sería más que decir, yo voy a hacer una regresión lineal, a ver, una regresión lineal sí que nos, nos suena a todos, ahí sí. Vale, una regresión lineal sería yo tengo, quiero calcularme el peso y la altura y los quiero relacionar. Vale, pues vale, pues hago una regresión lineal, monto la típica regla de regresión. Pero si mis datos no son normales o no son continuos y son Poisson? ¿Son datos que son Poisson? Bueno, pues ya no puedo hacer lo mismo, ya no me vale. Bueno, pues entonces lo que hago es trabajar un modelo lineal generalizado, ¿vale? Un modelo lineal generalizado en el que, GLM, de acuerdo, en el que, pues tus datos ya no son normales, son Poisson, ¿vale? En ese caso, la verosimilitud tiene todo este tocho de aquí. Todo el tocho este de aquí, y como os decía antes, ni bayesiano ni clásico, me refiero, lo hagas como lo hagas, el tocho lo tienes igual, ¿eh? Que no es que, no, es que yo trabajo en clase, yo trabajo en bayesiano, pero sea igual, el tocho este... Lo tenemos todos delante, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo único que tenemos que hacer si queremos trabajar en Baixiano? Bueno, pues que como el parámetro en este caso son los betas, que son los coeficientes de la regresión, como le si fuera la regresión lineal, los betas estos que hay aquí, tengo que ponerles una distribución previa a ellos. Bueno, pues como no sé nada, pues le pongo un 1. ¿Y un 1 que es? Pues nada, cero. No tengo ni idea de lo que me estás diciendo. ¿Pues cómo van a valer los betas? Pues no lo sé, eso es algo estándar, nos pasa todos los días, me refiero no por ser, vaya, si ya no tienes que saber siempre la información previa, hay días que dices, pues no, no sabemos nada del problema, bueno, pues vale, si no sabes nada, pues pon, le ponemos un 1. ¿Y qué vemos aquí? Una expresión complicada, igual de complicada porque, fijaros, al multiplicarlo por 1, es lo mismo, ¿no? 1 ¿No? por lo que sea, pues lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que si esto era complicado, pues lo era complicado en Bayesiano, perdón, lo era en clásico, que tienes que buscar una metodología que te permita hacer o resolver esto. Claro, nos hemos acostumbrado a usar el comando glm en R y no pensamos que lo que hay detrás es un proceso de iteración matemática. Claro, ahora con los ordenadores de ahora eso es inmediato. Hace 25 años metías un glm y tardaba un ratito en hacerlo que era así porque claro, tenías que hacer un proceso iterativo de qué de mínimos cuadrados ponderados por Newton-Raphson y buscabas de cuatro cosas programabas aquello y tardaba un rato un rato que podía ser una o dos horas o lo que hiciera falta vale o, o más vale depende de cuando empezabas tú a estudiar es decir <risa> depende de, de digamos de cuando eres más joven cuanto tardaban más es que somos más mayores a nosotros tardaba un montón vale y así ya nos confesamos todas las edades bueno pues entonces qué pasa que lo que tenemos aquí que es una expresión que sigue siendo complicada y que tenemos que buscar metodologías. ¿Qué ocurre? Que en ese caso, de acuerdo un poco, nuestro objetivo un poco sería como intentar de acuerdo, ir más allá. ¿De acuerdo? Y entonces digo, esto, esto era un ejemplo como muy muy básico, ¿de acuerdo? De, digamos de una proporción o de una regresión de Poisson. Pero vamos a retomar el ejemplo que estábamos trabajando antes. Vamos al modelo de, de, las, de las enfermedades y de las proporciones. ¿Vale? Las proporciones son una muestra, habíamos dicho, de un vector de hiperparámetros. ¿Vale? Eh, bueno, también podría ser esto un caso particular en el que yo no sé nada sobre el problema, solo tengo una, un sitio, pero no sé nada sobre los hiperparámetros. Eso también lo podríamos meter todo en el mismo caso de, este, de la jerarquía. Entonces, un poco nuestra idea principal, ¿cuál va a ser? Pues que tenemos que expresar nuestro conocimiento previo sobre los parámetros pero también sobre los hiperparámetros, ¿de acuerdo? Eso sería un poco la clave de donde voy. Entonces, dos, pro, dos posibles aproximaciones. Una sería hacer como lo que podríamos llamar un, una aproximación empírico-valles. Empírico-valles sería decir, ¿vale? Voy a hacer lo que tú me has dicho aquí, ¿de acuerdo? Que eran las proporciones y voy a poner una beta. ¿Qué necesito para hacer eso? Un valor de A y de B. Bueno, pues cojo los datos, calculo cuánto vale A y B y aplico esto. ¿Vale? Eso es una, una aproximación, es decir, utilizando los datos, calculo el A y el B y calculo la distribución a posteriori. Y tengo directamente un, una distribución a posteriori para cada sitio, lo que habíamos dicho, ¿os acordáis? Muy bien. Eh, estaba aquí. Muy bien, entonces, utilizando ese valor estimado, hago como un plugin, ¿vale? Es decir, ¿qué me faltan esos dos valores? Bueno, pues los, los, los estimo primero, los pongo allí y aplico el proceso bayesiano. Posibilidad es lo que os decía, un plugin. Muy bien, en, perdón, en nuestro ejemplo, pues estimamos los dos valores, el agorro y el begorro, los calculo y tengo una beta como previa y luego pues actualizo, como he hecho antes, será la beta haciendo la, la actualización de los valores. ¿vale? ¿Qué pierdo ahí? Pues pierdo mucha información. ¿Por qué? Porque si esos valores están bien estimados, genial. Pero si esos valores no están bien estimados, la variabilidad o la incertidumbre que yo tengo sobre ellos, la pierdo. Vale, Si yo estaba diciendo que todos pertenecían a la misma población, todos esos parámetros, si la estimo con un único valor, si hago esto de estimarlo con un único valor, y solo me quedo con ese valor para el parámetro, que pierdo? todo el conocimiento que yo puedo tener de tener incertidumbre alrededor de ese parámetro. ¿Yo podría admitir toda esta incertidumbre también para estimar este parámetro de aquí? Pues sí, puedo hacer lo que podríamos llamar un, un proceso full Bayesian, que sería como un Bayesiano completo, donde meto la incertidumbre que tengo sobre los parámetros y sobre los hiperparámetros. ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso requiere que tú pongas otra previa sobre los hiperparámetros. No tengo los hiperparámetros desconocidos, bueno pues les pongo una previa. Entonces tengo primero la previa para los parámetros, que es la forma conjunta, y luego una previa para tus hiperparámetros. ¿vale? Y ya has construido las jerarquías completas. ¿Qué ocurre? Que tú ahora ya lo único que tienes que hacer es, pues dices, bueno, pues el proceso de aprendizaje de bayesiano, Esto lo multiplico por los datos y que tengo la información de los parámetros y de los hiperparámetros dados los datos. Pero vuelve a ser una distribución de probabilidad. Claro, una distribución de probabilidad más complicada. ¿Por qué? Porque esto puede tener una dimensión enorme, porque tú puedes tener ahí un montón de hospitales o un montón de sitios donde tú analices, a nivel de miles o diez miles o lo que sea, y unos cuantos hiperparámetros. ¿De acuerdo? Como todo esto tiene una estructura complicadísima, bueno, pues te ves forzado un poco a qué. A, a de alguna manera buscarte metodologías bueno, eh, que te ayuden a resolver eso. Primera, es muy complicado expresar eh, la incertidumbre que tienes sobre los hiperparámetros. Pues te, te ves forzado la mayoría de las veces a poner distribuciones como no tengo ni idea o a decir, vale, no tengo ni idea pero sé que ese hiperparámetro... <coughs> Perdón, no puede eh, variar más que entre, pues, por ejemplo, 0 y 2000, porque dices, oye, es que 5000 no va a valer. Pues digo, pues mételo entre 0 y 2000 y calcula la distribución a posteriori. ¿Vale? <coughs> en el ejemplo que estábamos llevando, yo tengo una distribución un o un modelo de probabilidad conjunta, ¿y qué forma tiene? Pues fijaros, vamos a expresarlo en forma de capas. Nuestros datos, ¿cómo eran? Bernoulli. ¿Por qué? Porque lo que tengo es, cada persona de vosotros, que yo os pregunte, condicionado a la probabilidad que tenéis o no, eso es una Bernoulli. ¿Podéis estar enfermos o no? Es tan fácil. Y lo que busco es información sobre la proporción aquí. Por eso os pongo un subíndice, porque estáis, en esto, sois cada uno de vosotros, la i, y la j que me marcaría, pues el sitio donde yo lo miro. ¿Vale? ¿Qué digo luego? el parámetro que explica la probabilidad de que estéis enfermos en este edificio, por eso digamos llamamos sub j, eso es una beta. Pero yo no tengo ni idea de A y B. Bueno, pues pongo dos distribuciones bastante amplias, en valores que tengan sentido, como son betas tienen que ser estos dos valores positivos, cojo unas distribuciones exponenciales, ¿de acuerdo? Y lo que hago es marcar el que una cierta incertidumbre. Entonces fijaros, tengo los datos, los parámetros expresados y sus hiperparámetros. Esa forma de hablar en jerarquía es lo que llamamos un modelo jerárquico bayesiano, ¿vale? Porque lo marco en diferentes jerarquías, ¿vale? Pero lo que a mí me interesa más de todo, ¿qué es? La distribución a posteriori o la, posteri la distribución que refleja la enfermedad sobre cada uno de los pues lugares o edificios o como queráis, ¿vale? Por, ¿Qué ocurre ahí? Y aquí es donde viene el gran problema durante muchos años de la inferencia bayesiana y de la estadística bayesiana. Pues que todo es muy bonito y muy fácil, podríamos incluso decir, porque todo son unas propiedades muy bonitas, pero cuando te enfrentas con este fulano, ¿qué ocurre? Que tienes que hacer una cantidad de integrales alucinantes. ¿Por qué? Porque como quieras, cal... imaginaos cuántas citas podría yo tener. Claro, Yo he puesto un ejemplo de 12, pero siempre en vez de tener 12 trabajamos aquí con un montón, bueno, pues claro, tú tienes que quedarte la marginal solo de uno de ellos, ¿vale? Entonces aquí te suelen aparecer unos problemas a nivel de integración enormes y eso es donde se, de alguna manera, un momento que el bayesiano estaba todo organizado y todo más o menos montado, podríamos decir, en los años 60 o 70 y aquí se quedó, se quedó porque no había manera, forma de meterle mano a esos problemas computacionalmente y ya está, entonces hay un momento de parón, ¿vale? Entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? ¿Cómo puedo intentar resolver esa problemática? ¿Vale? Pues ya te habéis esforzado a trabajar con aproximaciones numéricas, ¿vale? Y es un poco, ¿por qué últimamente la gente trabaja mucho en Bayesiano? Porque ha resultado que las aproximaciones numéricas han adelantado a veces hasta por la derecha a muchas de las metodologías que se están trabajando en clásico. Nada más, igual llega otro día que vuelven a hacer un adelantamiento los otros, y entonces los, los que somos pragmáticos, por lo menos yo lo soy, me pasaría la cosa que me ayude a resolver los problemas y ya está. ¿De acuerdo? Por lo menos un poco esa es la forma en la que yo lo veo, ¿vale? Os comento un poco eh, aproximaciones computacionales. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? Vale. No, por no enrollarme, que si no yo me pongo a hablar. Con problemas computacionales o métodos computacionales. Bueno, pues os, os presento un poco como las dos grandes eh, ideas generales de lo que hay. Vamos a ver, de cada una de estas dos cosas podríamos pasarnos cursos enteros para poder entender esto con más detalle. Solo quiero pegaros cuatro, o cinco pinceladas, os dais cuenta un poco, la cosa va como incrementando en complejidad, ¿no? Pero bueno, aún se puede, yo creo que aún se puede seguir, ¿vale? Bueno, pues os comento, un poco la, la idea, un poco la... la la mayoría de las complicaciones que te salen cuando vas valle sean no es un poco lo que nos hemos encontrado antes. No viene a ser más que un problema de integración, porque tú quieres como marginalizar o quieres calcular la posterior y entonces eso se resuelve todo con una integral. ¿Cómo resolvemos esa integral? Vale. Bueno, pues tenemos como diferentes posibilidades. Una de las primeras que salieron serían como aproximaciones Laplace. Alguien que haya hecho integración numérica pues enseguida dirá, oye pues Laplace funciona bien. Totalmente de acuerdo y ahora luego veremos que sí. Otro sería cuadratura también o y lo habréis oído también, métodos de simulación Montecarlo, que un poco pues a base de diferentes simulaciones de puntos, pues calculas la integral como si fuera una muestra, ¿de acuerdo? Y calculas una integral de una manera bastante cómoda. Bueno, pues esa primera posibilidad de Montecarlo integración, in Montecarlo, integración, bueno, sí, integración Monte Carlo, perdonad, se basa un poco en aproximar a través de la media muestral, tú haces un muestreo, te quedas con la media muestral y sacas ese valor, ¿vale? Bueno, pues todas las, digamos, metodologías o todas las inferencias que tú haces, pues tienen su versión Monte Carlo y en el fondo es el teorema central del límite el que te lo basa. Bueno, no me, no me entro aquí mucho, lo único que quería deciros es que, por simulación, tienes la posibilidad de, de calcular, una, un resolver esas integrales. ¿Qué problema veríamos ahí enseguida? Bueno, pues que tú muchas veces dices, oye, eh, yo sé la distribución a posteriori, no. Entonces, ¿cómo voy a simular de la distribución a posteriori? entonces dice, claro, me estás dando una herramienta alucinante, pero a la vez me estás poniendo un, un, una pega. Y es que no sé la distribución a posteriori. Bueno, pues resulta que se sentaron unos, unos... una gente bastante brillante, se sentó un día que digo yo, y empezaron a decir, oye, ¿y si buscamos un método que de, de alguna manera me garantice que se puede converger a esa distribución a posteriori? Bueno, pues surgieron uno de los métodos y hicieron, yo creo que prácticamente... Eh, avanzar muchísimo en la estadística bayesiana que fueron los métodos MCMC, eso no es más que decir bueno pues me busco una manera inteligente, me monto una cadena de Markov y al final simulando diferentes valores cuando ha pasado un tiempo he convergido a la distribución que buscaba, ya está, ¿cómo se hace eso? bueno pues eso pues, pues no, es, no es directo ¿Es complicado? Bueno, pues depende, pues te pones a programar, te pones a aprender, a aprender, al final y al final pues lo, lo consigues. Pero no es más que algo de buscar metodologías que te ayuden a converger a esa, a esa cadena. Existen dos, dos metodologías fundamentales o dos formas de construir esas cadenas, pues igual son algunas, Gibbs Sampling y Metropolis Hastings. No son más que dos metodologías para ayudarte en ese camino de llegar a la distribución a posteriori, ¿vale? Una vez tú has convergido, pues el Monte Carlo que habíamos dicho que molaba, pues dices, oye, pues ya el MCMC no son más que Markov Change Monte Carlo. Monte Carlo era, nos habíamos dicho que era bueno y el Markov Change pues es la forma de llegar a la posteriori. ¿vale? Aquí os cuento un poco cómo funciona, pero en el fondo siempre es, me quedo en un valor y de ese valor me voy a otro en base a una serie de reglas. ¿vale? Y voy viendo si voy en el camino bueno o no y voy yendo hacia donde toca. Y al final pues converjo. Vale, y está demostrado y se puede demostrar que hay convergencia a lo que toca. ¿vale? No, no hace falta entrar en más. La segunda, que algunos habéis puesto cara así, eh, con lo de las aproximaciones Laplace, es otra forma de decir, oye, ¿puedo, puedo resolver una integral. ¿Funcionan bien? Sí. Fue de lo primero que salió en, en estadística bayesiana antes del MCMC y la gente exploró la idea del, de hacer la aproximaciones Laplace. ¿Problema que hay? Pues que funcionan cojonudo hasta. 6, 7 dimensiones, 8, 10 ya, uff, pero claro, yo en el problema que os he dicho antes, si yo meto ahí todos los citas subir y meto 10.000 hospitales, no hay manera, ¿vale? O sea, entonces esto se, se aparcó, dijeron, vale, pues nada, por ahí no podemos tirar. Bueno, pues resulta que hace 4 o 5 años, ya, ya va para seis, ¿vale? Empezó una gente a decir, bueno, ¿y si vemos una forma de llegar a esas aproximaciones Laplace, pero de una manera más sencilla? Bueno, pues entonces aparecieron un poco la, la metodología INLA. INLA no es más que una aproximación, de acuerdo, de Laplace, ¿de acuerdo? INLA es Integrating, este es Laplace Approximation, es decir, es una versión de Laplace Approximation, de esas integrales, voy a meterle en mano de una manera, pero de alguna manera buscando que sea fácil hacer esas integraciones o evitarte una fase muy grande de esa, de esa integración, ¿vale? por decirlo fácil. ¿Qué vale? Pues no vale para todos los modelos. Así como el MCMC, antes sí que de alguna manera hemos visto que bueno, pues se podría llegar a, a resolver prácticamente todos los modelos, con INLA nos tenemos que basar en modelos latentes gaussianos. Y dices, ostras, entonces eso, eso es muy restrictivo. Pues sí, la verdad es que es más restrictivo, pero cuidado, en el momento que te dicen todo lo que cabe en un modelo latente gaussiano, dices, ostras, yo es que en mi día a día no llego a resolver, o sea, no llego a gastar todo lo que hay ahí. Dices. Hombre, pues si te va a resolver, aunque no te resuelva todo lo que hay, bueno, pues como una primera aproximación para resolver tus problemas, porque os he dicho al principio que aquí resolvemos problemas, como el de la película que ya visteis, Pulp Fiction, que había un tío ahí que decía, yo resuelvo problemas, nosotros un poco somos así, resolvemos problemas de la gente, ¿vale? O al menos a mí me gusta considerarme así, el Mr. Lobo es nuestro ídolo, ¿vale? Para los estadísticos, ¿vale? Entonces, un poco... Qué pasa que dice, ¿cuáles todos los, los modelos que puedo resolver? Pues mirad, los modelos lineales, los modelos lineales generalizados, los modelos generalizados aditivos, los GAM, los modelos de splines, los modelos de espacio estado, los modelos, la sem, la regresión semiparamétrica, espacio temporal y esp, espacial y espacio temporal, modelos de procesos log gaussianos, modelos geoestadísticos, modelos aditivos yo no sé vosotros pero yo con todo esto en un 90% 95% de las veces que viene alguien a preguntarme lo resuelvo hay veces que no bueno pues ya me buscaré las veces que no como sabemos en también pues intentas con uno con otro resolverlo todo pero ya solo con esto tienes un porcentaje muy grande de los modelos que te encuentras en tu día a día vale Bien, lo mejor y por eso he empezado toda la sesión con los modelos jerárquicos bayesianos es que toda esta idea de los modelos latentes gaussianos no es más que una estructura jerárquica, ¿vale? que es un poco lo que, lo que nos permite. Entonces, claro, digo we only need, como un poco que solo necesitamos hacer esto, bueno, ese solo a veces cuesta un poco, pero vale, si eres capaz de coger tu modelo y meterlo en esa estructura de modelo latente gaussiano, tienes una herramienta programada en R y con un solo comando que se llama INLA que te lo resuelve. Hombre, pues como aquel, pues, pues bienvenido sea, ¿no? Porque al final un poco lo que volvemos a lo mismo es lo de sacar soluciones a problemas, ¿vale? ¿Qué forma tiene una, un modelo latente gaussiano? Pues vais a ver que tiene esa misma forma que hablábamos antes. Lo primero que es, ¿os acordáis de lo que teníamos en el ejemplo de antes? Teníamos los datos binomiales bueno pues esto es esa misma forma, tengo la distribución lo único que pasa es que lo voy a ampliar, no voy a dejar solo que sean datos normales sino que puedo permitir también un poco como veis aquí que haya un, un, un link ¿De acuerdo? Por pues si estás trabajando con una regresión de Poisson o con una regresión binomial, perdón, una regresión binomial, ¿no? Con una regresión logística, una de Poisson o una regresión beta o los datos que tú tengas, ¿vale? Porque si tu distribución no tiene la forma de, del normal, pues bueno, pues tienes otras alternativas. Lo expresas a través del link y ya tienes la posibilidad de trabajar con diferentes distribuciones de probabilidad. Número uno. Número dos, tú tienes estos aquí que son todos tus datos, que dependen de un vector de hiperparámetros. Estos hiperparámetros son la a y la b de antes. En nuestro ejemplo de antes eran la a y la b. Bueno, pues aquí los tenemos. a y b son los hiperparámetros. ¿Y qué son los x? Pues todos los citas que yo tenía antes. Todos esos citas que había un montón, ¿de acuerdo? Todos esos citas es lo que vamos a llamar el campo latente gaussiano. Esa separación que yo hago es donde está la gran virtud de poder hacer esta, esta forma de trabajar en INLA. ¿Dónde? en que yo puedo tener pocos hiperparámetros, porque en el modelo de antes, aunque había muchos parámetros, ¿cuántos hiperparámetros había? Dos. Si yo consigo restringirme a un número pequeño, la plaza va a funcionar. Y eso es donde está la clave. ¿Y dónde está la otra clave? Bueno, pues que vamos a ver que esos campos latentes, ¿qué, qué coletilla le he puesto yo a los campos latentes? Les he dicho que eran gaussianos. ¿Qué mola de los gaussianos? Pues que todo gaussiano lo puedes aproximar y puedes hacer cosas muy fáciles entre comillas fáciles siempre, pero por lo menos a nivel de integrar todo es un poquito más cómodo, ¿vale? ¿vale? Aquí está la clave, el campo latente gaussiano es que yo expreso que todo lo que hay aquí condicionado a esto se distribuyó con una distribución normal, ¿vale? o aproximadamente normal. Entonces, esto es donde yo puedo poner toda la estructura que yo quiera para explicar, aquí puedo poner estructuras temporales, estructuras de independencia, estructuras espaciales, espaciotemporales, todo lo puedo expresar de alguna manera aquí. Y lo único que tengo que hacer es ponerle una distribución, Bueno, lo, digo, el último paso diría, sería expresar una distribución a todos esos hiperparámetros, ¿vale? Fijaros que vuelve a tener esa estructura jerárquica que hemos hablado al principio y que me permite luego hacer eh, muchos ejemplos o muchos casos que están ahí dices, oye, yo no, no, de todo esto que me pones aquí, yo no he visto ningún ejemplo, a lo mejor en mi día a día. Pues a lo mejor sí. Bueno, aquí tenéis un ejemplo que es una regresión de Poisson con medidas repetidas, ¿vale? Bueno, no sé si habéis trabajado esto, pero os, os comento, la regresión de Poisson ya lo hemos dicho antes, la regresión de Poisson era que tú haces conteos, ¿vale? En este caso son como, es un ejemplo de un, de un, de un manual, pero esta es, hace referencia a ataques epilépticos, ¿vale? Entonces son como diferentes... Eh, eventos, de acuerdo, para mismas personas y cuentas, entonces fijaros, tenéis 59 individuos a los cuales les haces cuatro conteos, pero como es el mismo individuo por eso hablamos de medida repetida, ¿vale? Entonces, vuestros datos son Poisson, ¿vale? Tenéis un link de ese Poisson con el típico, que con los típicos parámetros, con la típica regresión Esto, hasta aquí, que es? Una, una regresión. Imaginaos que no fuera Poisson. Lo que hay aquí es el típico predictor lineal, ¿vale? Lo único que lo ampliamos es, primero, ampliación. Bueno, pues con un logaritmo para poder hacer el link y trabajar con lo de Poisson. Y lo otro, que son? Pues unos efectos aleatorios, ¿de acuerdo? Donde yo el primer efecto aleatorio, que es? Un efecto aleatorio para el individuo y otro para la réplica o el nivel de observación. Entonces, fijaros, estoy poniendo un modelo bastante no trivial de resolverlo, ¿de acuerdo? Pero que cabe dentro de esa estructura. Fijaros, a ese parámetro a sub i y a ese b sub j, como son efectos aleatorios, ¿qué forma le doy? Bueno, pues la típica estructura del efecto aleatorio, bueno, pues le pongo, por ejemplo, una estructura de aleatorios independientes, me refiero. Esto igual lo, lo conocéis, me refiero cuando haces un efecto aleatorio en un, en un modelo de, en un diseño de experimentos, siempre lo expresas así. Pones el alfa más beta más y pones una, una variable de ellas que lo representas con una normal. Bueno, fijaros, los hiperparámetros, perdón, los betas, estos de aquí, son todos normales, para, por ponerlos fáciles, con lo cual, fijaros, todos los hiperparámetros, perdón, todos estos elementos de aquí, los betas, todos los as y todos los ves, todos se distribuyen como una normal. Ese es tu campo latente gaussiano. ¿De acuerdo? Entonces tienes que aunque tengas una estructura enorme, solo tienes dos hiperparámetros, ¿vale? Que son los hiperparámetros para estas dos varia varianzas de los efectos aleatorios. Pero todo lo demás no son todas esas réplicas que son de una normal. Estructuras así hay muchísimas y estáis muy acostumbrados. Lo único que, lo único que hemos hecho es reescribirlo de otra manera, ¿vale? Muy bien. ¿Qué queda? Pues hablar un poco de lo que es Inla. Inla no es más que una forma de meterle mano a estos modelos. Sin entrar mucho, lo único que hacemos es aproximar integrales por Laplace y tratar de buscar al máximo características de simplificar los cálculos. Si en el fondo tenemos que hacer varias integrales, trato de primero resolver aquellas integrales por Laplace, con pocos valores, ¿de acuerdo? Recuerda que habíamos dicho que tengo pocos hiperparámetros, puedo hacer esas integrales fácil y cuando tengo esas integrales, ya tengo esos valores aproximados, hago un plugin de ellos y utilizo diferentes aproximaciones. Y un poco en la que ha funcionado muy bien y es un poco en la que esta gente lo bordó, es lo que podríamos llamar una simplified la plus approximation en, en el cálculo de estos de aquí, que son los que me interesan. Cada una de los individuos respecto a los parámetros perdón, a los hiperparámetros y a los datos, ¿vale? Entonces yo aquí al final acabo sacando la información que estaba buscando para cada uno de esos valores del campo latente gaussiano. Y al final eso es lo complicado porque eso lo tienes que hacer muchas veces. Y si eso lo puedes hacer de una manera rápida y cómoda, pues tienes un poco la solución. Conclusión, ¿qué es este INLA? En el fondo este INLA no es más que una herramienta para resolver integrales en un, en un tipo de modelos que, aunque pueda parecer muy complejo, resulta que muchos de los modelos caben ahí dentro, ¿vale? Conclusiones. Bueno, pues yo creo que un poco la modelización jerárquica lo que te ayuda es... es, es para mí es una herramienta muy útil para los que modelizamos, ¿vale? Para los, los modelos que os he llamado antes. Para mí, los bayesianos es una buena opción. Eh, a mí me gusta mucho esta frase. Todos en el fondo somos bayesianos, algunos ya nos hemos percatado, otros todavía no. ¿Por qué? Porque en el fondo siempre estamos haciendo apro aproximaciones, digamos, eh, aserciones subjetivas y siempre somos capaces de tener una información previa. No la gastamos, pero sí que la tenemos, ¿vale? Bueno, pues a ver si un día nos damos cuenta todos y podemos resolver. Pero bueno, da igual. Lo importante para mí es que no es la única manera y que hay muchas formas de resolver este tipo de modelos jerárquicos y a lo mejor a ti te gusta más la que tú haces, pues nada, adelante, eh. si en el fondo lo que queremos es ayudar a todo el mundo a resolver sus problemas y bueno, pues venga, vamos a por ello, cuando venga la gente vamos a ayudarles a resolver problemas. ¿vale? Bueno, aquí os he pasado algunas de las referencias que he nombrado y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención.